Para realizar el patrón de este hermoso conjunto para niños, vamos a ubicar un pliego de papel como el que estás observando y trazamos una línea vertical y una línea horizontal acá en la parte superior dejando margen aproximadamente de 6 centímetros. Luego de trazar las dos líneas colocamos un punto acá en la parte superior y de este punto de inicio vamos a colocar 10 centímetros hacia adentro, hasta la flechita 10 centímetros, colocamos un punto luego bajamos un centímetro para colocar otro punto y a la mitad de estos dos puntos vamos a colocar otro punto para trazar línea uniendo los puntos así de esta manera obtenemos un declive del primer punto hacia abajo vamos a colocar 1.5 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así de esta manera obtenemos escote de cuello trasero y declive de hombro de primer punto hacia abajo vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto y unimos con línea curva así, para obtener de esta manera el cote delantero. De este punto hacia la parte de afuera vamos a colocar otro punto con un centímetro de distancia y unimos los puntos siguiendo la línea de la curva. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 31 centímetros, colocamos un punto. Y hacia la parte de afuera vamos a colocar otro punto con un centímetro de distancia, al igual que lo hicimos arriba, y vamos a unir los puntos así. Esta parte será la parte delantera. De este punto hacia la parte de afuera vamos a colocar otro aumento siguiendo este mismo modelo, esta misma curva, para luego doblar para que nos queden igualitas. Colocamos unos puntitos por donde vamos a cortar la tela. Para la parte trasera vamos a bajar de este punto otro punto. De este punto vamos a bajar un centímetro del escote delantero uno para colocar una línea recta. Y de este punto hacia afuera 3 centímetros. 3. Para que no? para utilizarlo para la parte trasera. Con este aumento que tenemos acá de 3 centímetros. Con doblez. Lo tenemos previamente cortado. esta es la camisa, va a tener unas mangas, acá tenemos las mangas. Para realizar el patrón de la manga, igualmente vamos a aplicar un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal colocando un punto en la parte superior. De este punto de inicio vamos a colocar hacia la parte de adentro. Vamos a colocar vamos a ver, de este punto 11.5 centímetros 11.5 centímetros colocando un punto y de este punto vamos a bajar 8 centímetros colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas del primer punto hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros para colocar un punto y de este punto un espacio de 4 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así, de esta manera obtenemos la sisa de la manga este punto lo unimos con línea recta, con el punto que tenemos acá. De esta manera se puede visualizar la manga. Esta línea será el doblez de la tela. Vamos a cortar dos, por supuesto. Vamos ahora a trazar. Ahora vamos a realizar el patrón del cuello. Es muy fácil, solo tienes que trazar una línea horizontal, aprovechando esta línea vertical para colocar un punto acá. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 15 centímetros de distancia. Bajamos un centímetro, colocamos otro puntito y lo unimos con el primer punto. De este punto que bajamos acá vamos a bajar 5 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y unimos los puntos con líneas rectas. Volvemos con el primer punto. Para bajar 6 centímetros colocamos un punto. De este punto hacia adentro 2 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con línea recta Así este punto lo mismo con el que tenemos acá con 13 centímetros de distancia colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno este es el cuello, este es el doblez de la tela y es la mitad para realizar el pie del cuello también vamos a aprovechar esta línea trazando una línea horizontal colocando un puntito acá en la parte del cruce para colocar hacia adentro 2 centímetros, colocamos un punto de este punto vamos a bajar 3 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con línea curva, así. De este punto hacia la parte inferior vamos a bajar 3 centímetros. Colocamos un punto, unimos los puntos y unimos el punto que tenemos acá, así. Esta línea será el doblez de la tela. Colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno. Este será el pie del cuello. Lo tenemos previamente cortado, fíjate, también vamos a realizar un chorro. Y vamos a aprovechar esta línea horizontal para trazar una línea vertical y colocar las medidas de la cuarta parte del chorro. Del primer punto que tenemos acá en la parte superior, vamos a colocar 2 centímetros. Colocamos un punto de este punto que acabamos de colocar hacia adentro, 15 centímetros, colocamos un punto. Volvemos con el primer punto para bajar 19 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos por línea aquí curva así. De este punto hacia la parte de afuera colocaremos otro punto con 3 centímetros de distancia y unimos los puntos siguiendo la línea curva. De este punto vamos a bajar 7 centímetros, colocamos un punto hacia adentro, colocamos un centímetro, colocamos un puntito y unimos con línea recta. De este punto hacia la parte de afuera colocaremos 2 centímetros. Colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas. Este punto lo unimos con el que tenemos acá. De esta manera se puede visualizar un aumento para la parte trasera. Este más corto para la parte delantera. De este punto hacia adentro colocaremos 15.5 centímetros, unimos los puntos y unimos esta parte para la línea del lateral. De esta manera podemos visualizar... La parte trasera, un poco más larga, y la parte más corta, para la parte delantera para el chorro. Lo tenemos previamente cortado acá, vamos a mostrarte la camisita Acá tenemos el canesú, este aumento que está acá, estos puntitos son para el canesú. Mientras que el que está acá arriba, es para la otra parte. Acá la tenemos también cortada igualita. Eso es, con aumento, todo el que quiera, de la parte baja. Eso es, tenemos el canesú con la parte trasera un poco más larga para realizarle un tachoncito en la parte trasera. La parte delantera la tenemos también acá, cortada e igualito Con el aumento, con la misma figurita para que al doblar nos quede igualito Esta línea nos indica que es donde vamos a doblar para cortar los botoncitos. También tenemos las mangas y el cuello. Acá tenemos el patrón de las mangas. La tenemos ya cortadita igualito. Este es el doblez de la tela, está dobladita, fíjate. Este es el doblez. Y tenemos el pie del cuello. También este es el doblez. Vamos a colocarle en la parte de adentro otro estampado para que se vea más bonita nuestra camisita. Ahora sí, manos a la hora, vamos a comenzar a armar nuestra camisita. También vamos a armar nuestro chop. Vamos a mostrarte que también tenemos nuestro chop con nuestra guía, que tú también puedes realizar el patrón y también cortarlo de la igualita. tenemos la parte más pequeña, más corta para la parte delantera y la parte con aumento para la parte trasera eso es, fíjate está cortado igualito estas medidas que tenemos acá corresponden a 4 y 6 meses tú también puedes realizar este bello conjunto para niños y de esta manera aumentar tus ingresos, sigue nuestro paso a paso con los patrones también con la costura Vamos a armar nuestra camisita, luego armaremos nuestro short. Y lo hacemos así. Vamos a colocar el short. Retiramos el patrón, el cual te puedes visualizar diapositamente para que te quede igual. Eso es, acá tenemos la parte delantera. tenemos la parte trasera también, acá está vamos a unir la parte trasera que será esta, el canesú vamos a hacerlo con una sola tapita para que sea más sencillito de hacer sí. vamos a unir por hombros pasamos costura en ambos hombros también un overlock realizamos la costura de los hombros, también realizamos un overlock Ahora vamos a colocar la parte trasera. Acá. Por acá la tenemos. Para realizar la costura vamos a doblar esta parte. Eso es. También vamos a doblar esta. Y vamos a buscar medida. Así. Nos queda este espacio. Vamos a marcar hacer una marca de un centímetro eso es ahora por esa marquita vamos a realizar una costura colocamos la costura en la marca que realizamos colocándola así derechita hacemos la marca y realizamos la costura Entonces, eso es podemos ir planchando para ir reafirmando la costura Ahora sí, la vamos a colocar así, derechita. Eso es. Ahora vamos a colocar la parte del canecito. Realizamos la costura y el overlock. Retiramos el alfiler, nos queda así. La parte de adentro. Realizamos la costura y overlock. Doblamos así y realizaremos entonces un pespunte por acá, por esta orilla. Realizaremos un pespunte en esta parte del canesú. Ahora vamos a colocar las mangas colocar las mangas, por acá tenemos las mangas recuerda que las medidas se encuentran en el patrón vamos a colocar las mangas por acá tenemos la otra la vamos a colocar así buscamos la parte principal así y buscamos la punta y vamos a ir colocando la costura hasta llegar al otro extremo realizaremos la costura Colocamos la costura de las mangas, colocamos las mangas así y realizamos un overlock por el origen. Ya tenemos las mangas, ahora vamos con la parte delantera. En esta parte, la parte derecha, vamos a realizar la costura doblando 2 centímetros. Vamos a doblar 2 centímetros. Luego vamos a doblar medio centímetro hacia adentro. podemos bastear con hilo y aguja y luego pasar la máquina realizaremos la costura luego la costura de este otro lado fijando el doblez que vamos a hacer para colocar los botones o los ojales de este lado y los botones de este otro lado izquierdo este lo doblamos hacia adentro doblando medio centímetro y realizando la costura al café realizamos la costura tanto en la parte izquierda como en la parte derecha parte derecha, doblamos hacia la parte principal, doblamos medio centímetro y realizando dos costuras en la parte izquierda solo doblamos, luego doblamos medio centímetro y pasamos costura esta la vamos a colocar así una sobre la otra ahora vamos a colocar el cuello el cuello lo tenemos acá tenemos el pie de cuello También tenemos cortado la parte del punto, acá está. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón, lo puedes hacer igual. La colocamos así y vamos a realizar costura dejando un centímetro. Luego volteamos para colocarla acá dentro. Después de realizar la costura, volteamos, realizamos tres y la colocamos así derechita. realizando costura dejando un centímetro sin coser. Acá también dejamos un centímetro sin costura. Realizamos la costura, dejando un centímetro sin costura, así. A esta parte del cuello realizamos un despunte, luego lo colocamos dentro y realizamos la costura. Realizamos unos cortes para doblar mejor. También acá. Esta parte de estampada la vamos a dejar para la parte de adentro. Acá tenemos la camisita. vamos a pasar costura por las partes unicolor así vamos a doblar este centímetro y la colocamos acá derechita podemos ir basteando con hilo y aguja para que nos quede derechita vamos a hacer un para que no se nos vaya el hilo eso es y vamos a realizar la costura hasta llegar acá, donde también vamos a doblar el centímetro y la colocamos así derechita y pasamos costura. Colocamos el cuello en una de las partes del cuello y realizamos una costura. Ahora esta otra parte, la que está en la parte de adentro, la parte interna, vamos a doblarle un centímetro. Buscamos que nos quede derechito aquí. Doblamos justo por encima de la otra costura. Podemos ir planchando y basteando con hilo y aguja para fijar lo que nos quede derechito. Y luego pasar la costura a máquina. Vamos a realizar esa costura. Colocamos la costura doblando el centímetro que nos quedaba. Lo colocamos así. Y realizamos la costura por la parte de arriba. Cambiamos el hilo, hilo de este color y el otro del otro color. Eso es, nos queda así el cuello. Nos queda muy bonito. Ahora vamos a realizar la costura de los laterales y la colocamos así. La colocamos así y colocamos la costura debajo de la sisa y realizamos la costura con overlock, también de este otro lado. Realizamos la costura de los laterales y realizamos también un overlock por el orillo. Aprovechamos y realizamos el overlock en el orillo de las mangas como ruedo, también en la parte inferior. Ahora vamos a doblar un centímetro, así, podemos ir planchando y realizamos la costura de ruedo, tanto en la parte de ruedo como en la parte de las mangas, un centímetro. Luego de realizar esa costura, vamos a colocar un bolsillo. Vamos a realizar un bolsillo en esta parte derecha. Eso es, para el bolsillo, acá tenemos acá tenemos un trocito de tela, igual que en el cuello, el mismo estampado. Este tiene medida 10 centímetros de largo y de ancho 9. Doblamos un centímetro y medio, uno por un ladito, así, planchamos y lo vamos a colocar acá, así. Nos guiamos por la parte de la sisa para colocar el bonsuito con una costura. Colocamos el bolsillo, antes de colocar el bolsillo le hicimos el ruedo al bolsillo, luego doblamos, planchamos, hicimos este modelito, le vamos a colocar así de manera cuadrada, pero también podemos doblar y colocar esta figurita, así. Colocamos su bolsillito. Ahora vamos a realizar en esta misma parte, donde está el bolsillo, los ojales. Estos ojales los vamos a colocar de manera Horizontales primero, luego los siguientes verticales. Vamos a colocar cinco ojales. En esta parte derecha, en esta parte vamos a colocar los botoncitos. Vamos a colocar los botoncitos. Son cinco, vamos a colocar uno acá, cada cinco centímetros de distancia. Cada cinco vamos a colocar estos botoncitos. Vamos a realizar esa costura Colocamos los botones, acá en la parte izquierda y en la parte derecha, los ojales. Los ojales de manera vertical y el que tenemos acá arriba, horizontal. Cada 5 centímetros colocamos los botoncitos. También realizamos la costura de, del bolsillo Acá en la parte del cuello, le vamos a colocar un detalle. Este detalle es una tirita. Doblamos y realizamos una costura cerrando los bordes. Y le colocamos en cada esquina un ojar. Esto lo vamos a colocar acá con un botoncitos que vamos a colocar acá. dos botoncitos así pequeñitos. Lo vamos a colocar aquí para colocar este corbatín. Este corbatín es un lacito. Acá lo tenemos ya cosido tipo funda. Realizamos la costura. Tiene 12 por 18. Doblamos, realizamos una costura. Doblamos otra vez. Y realizamos la costura por un lado, dejando un orificio para voltear, tipo funda. También colocamos una costura a una tirita, 5 centímetros de ancho, realizamos la costura, volteamos a la parte derecha, luego cerramos las puntas. Cerramos las puntas, nos queda así. Por acá vamos a introducir el lacito, vamos a doblarlo varias veces, el lacito eso es que nos quede finito para poderlo introducir por acá es muy fácil sigue nuestro paso a paso para que tú también lo puedas hacer eso es de esta manera aumentar tus ingresos estos colores porque es para una fiesta temática tú lo puedes hacer en cualquier tipo de estampado por acá vamos a introducir ahora la tirita. Vamos a ayudarnos con la punta de la tijera. Eso es, ya lo tenemos. Me queda así. De esta manera la vamos a colocar acá, colocando en el ojal los botoncitos que vamos a colocar justo a la medida, para que me quede así. Ahora vamos a realizarle a esta bella camisita un pantaloncito. Vamos a buscarlo. Acá lo tenemos. Recuerda que las medidas de este short se encuentran en el patrón. Vamos a colocar la costura. Ahora sí, cambiamos el mantel para que se observe mejor. Y vamos a colocar las partes principales hacia adentro, así, para realizar la costura. Las partes principales hacia adentro y realizamos la costura de la parte delantera con overlock, también en la parte trasera. Realizamos la costura y realizamos overlock. Realizamos la costura por la parte del tiro, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, realizamos también un overlock en el orillo. Vamos a trabajar con la parte delantera, que tenemos acá y lo hacemos así. En esta parte, vamos a colocar un bolsillo. Para el bolsillo, tenemos un trocito de tela. Las medidas de, de este trozo de tela es de 17. 17 por 21 lo vamos a hacer así, vamos a colocar este trozo de tela con la parte principal hacia adentro así. la parte principal hacia adentro en el borde vamos a colocarlo así derechito luego vamos con la cinta a marcar 7 centímetros, vamos a colocar 7 centímetros y hacemos una marca observa bien vamos a hacer un pequeño corte. donde la vamos a colocar así eso es 7 centímetros acá en la esquinita hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros y es también vamos a hacer una marquita eso es Luego de tener esa marca, vamos a realizar una costura a su curva por acá. Vamos a hacer esa costura. Los bolsillos, así vamos a retirar ahora el exceso de hilo. Eso es, y vamos a retirar el alfiler. Ahora vamos a cortar. Eso es, después de la costura, de la, dejamos un centímetro para cortar. a realizarle un cortecito sin llegar al hilo para que esto doble mejor Eso es. ahora doblamos hacia adentro también de este lado ahora vamos a realizar una costura de pespunte por este lado así. y en la parte interior, la parte de adentro hacemos así realizamos una costura por acá fíjate entonces vamos a realizar también de este lado la costura de punte del bolsillo y una costura interna al bolsillo, una tapia de adentro realizamos el pespunte al bolsillo luego realizamos la costura en la parte interior del bolsillo ahora vamos a voltear el bolsillo así nos queda así vamos a realizar una costura por acá y acá en la parte superior Realizando costurita por acá y por acá en la parte superior también de este lado. Tenemos ya la costura de los laterales del bolsillo y en la parte superior. Nos queda muy bonito la parte delantera. Vamos ahora con la parte trasera. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos con la parte trasera. Acá en la parte, en esta parte vamos a colocar unos detalles simulando unos bolsillos. Para ello tenemos unos rectángulos de tela y estos tienen una medida de 6, 6 por, por 10.5. 10.5 a esto le vamos a colocar la parte principal hacia adentro realizando costura por los lados acá lo tenemos ya, tenemos el otro ya listo eso es, la colocamos así vamos a sacarle las puntitas con la tijera eso es después de tenerla así le vamos a realizar la costura por acá, así justo al centro y realizamos la costura para fijarlo luego vamos a levantar y realizar la costura por los lados también de este lado Colocamos los rectángulos acá en la parte trasera, simulando unos bolsillitos, la colocamos hacia abajo, colocamos la costura, luego subimos y realizamos los pestones para que nos quede de esta manera. Ahora vamos a realizar la costura por los laterales así. Colocamos la parte principal de cara hacia adentro y realizamos la costura de los laterales también acá en la parte inferior. Realizando también un overlock en el orillo. Realizamos la costura de los laterales y realizamos un overlock. También realizamos la costura acá en la parte baja, la parte inferior, realizando overlock. Y overlock en el orillo del ruedo. Ahora vamos a colocar acá en esta parte, en la parte superior de la cintura, una banda. Acá la tenemos. Esta tiene medida de... Indico las medidas. El ancho, 9 centímetros de ancho, 9. Y lo vamos a colocar así. Vamos a buscar este mismo ancho, el contorno de cintura. Así. Vamos a voltear al lado principal. Eso es. Vamos a buscar este mismo ancho. Centímetro para costura, este es el mismo ancho, dejamos un centímetro de costura y cortamos el sobrante. Ahora vamos a realizar la costura en esta banda, así colocamos la parte principal hacia adentro y realizamos la costura en el centímetro que dejamos. tenemos ya la costura por acá nos queda igualita ahora la vamos a doblar vamos a doblarla vamos a abrir esta costura y doblamos abrimos esa costura para que no nos quede amontonado acá y doblamos justo a la mitad Después de tenerla dobladita, vamos a buscar la cinta elástica que vamos a introducir acá. Acá lo tenemos. Esta cinta elástica tiene 2 centímetros de ancho y le vamos a colocar el total de 39 centímetros. Vamos a realizar una costurita acá para irla introduciendo por allí sin pisar la elástica. Tenemos ya la costura de la elástica, la convertimos en un aro y la vamos a introducir así. Vamos a colocar la costura, eso es, introducimos la elástica. Ahora sí, vamos a ir realizando la costura sin pisar la elástica, por todo el contorno Colocamos la cinta elástica, así la introducimos y realizamos la costura sin pisar la elástica para que ella pueda irse abierto y quede así eso es, ahora vamos a buscar la costura, la única costura que tiene y la vamos a colocar así en la parte trasera costura acá en la parte trasera y vamos a realizar la costura sin pisar la elástica por todo el contorno Colocamos la banda con la elástica acá en la cintura, nos queda así. Realizamos también un overlock. Luego de realizar la costura, volteamos, doblamos esta costura hacia adentro y realizamos un pespunte por todo el contorno de la cintura. También realizamos un ruedo rea doblando un centímetro hacia arriba. También realizamos el ruedo doblando un centímetro en ambos ruedos. Nos queda de esta manera. Parte delantera y parte trasera Muy bonito. Ahora sí vamos a buscar la camiseta que realizamos en primer lugar. Acá la tenemos. Es un conjunto muy bonito para una fiesta temática. Tú también lo puedes hacer cambiando los estampados, los colores. Ahora vamos con el paso más importante. Los patrones de este hermoso conjunto para niños de 4 a 6 meses.